el volumen y el delta hacen, hacen es una piedra angular ¿eh? son tres cosas muy específicas que, que siempre reviso en mi operativa. Eh, y comencé inmediatamente con el curso. ¿eh? Ambos comenzamos con el curso inmediatamente. Y desde el primer momento que comenzó la primera clase y desde que esta misma finalizó, te puedo decir que mi operativa cambió drásticamente al respecto de cómo ver el mercado con order flow. ¿eh? Tenía unos conceptos básicos. Como había mostrado algunas personas que esto funcionaba, pero... Definitivamente no hay nada como ir a una fuente fidedigna de información eh, y saber realmente los conceptos en detalle de cómo funcionan las cosas. Es muy importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy subimos una entrevista con uno de los alumnos de Armaga FX que ya terminó su formación con, con nosotros eh, hace, hace, hace un par de meses. Y me gustaría presentarte a, a Roberto para que nos cuente un poco su, uh, su, su experiencia, para que nos cuente a, uh, un poquito acerca de, de él, de su operativa, de su estrategia, y que nos comparte un par de reflexiones. Uh, es un, uh, gran, es un gran, gran personaje que quiero que conozcáis, así que sin uh, tardar más, uh, vamos empezando, que Roberto ya uh, está aquí en línea conmigo y uh, podemos ya empezar. A hablar con él. Eh, Roberto, ¿qué tal? Hey, ¿Cómo? Saludos, ¿cómo estás, hombre? <ríe> muy bien, muy bien. ¿Y tú? Me alegra muchísimo también. Acá, como siempre, dándole al trabajo, dándole al trading, al mismo tiempo, tú sabes cómo es mi vida por acá. Lo mismo de siempre. Bueno, por cierto, cuéntanos un poco acerca de ti. Eh, ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Sabes, yo podría contarte una historia bastante extensa de, de quién soy, dónde nací todo este tipo de cosas, pero prefiero simplemente ir a lo que, a lo que me hace sentir realmente orgulloso. ¿eh? Eh, yo eh, nací y crecí en una ciudad que se llama Cartagena, eh, en Colombia. Eh, no obstante, mis padres son, son de una ciudad que se llama Medellín, en el interior del país. Eh, y hace unos, más o menos, eh, 15, 17 años eh, me mueve por acá no hay muchas oportunidades en esta ciudad en este momento, y me mueve para México eh, y acá comencé a hacer mi vida eh, con, lejos de mis padres lejos de mi, de mi núcleo familiar primario pero eso ha definido básicamente mi vida, eh. siempre buscar las, las oportunidades y, y tener una independencia propia desde muy edad, la verdad eh, soy una persona normal, Eric, soy una persona que, que trabaja, que estudia muchísimo que es apasionado por la lectura por el estudio eh, y que cuando quiere algo no hace absolutamente nada diferente a, a intentar lograrlo cada día, ¿eh? básicamente eso soy. Tienes un empleo, ¿no? Tú trabajas, o sea que eh, me, me comentabas, bueno, sé que tú uh, trabajas a tiempo completo, por, el, por suerte, tienes mucha suerte de trabajar desde casa, ¿verdad? Así es, así es. Yo, yo trabajo para una empresa eh, en Estados Unidos, es una empresa en la cual nosotros producimos o escribimos un software para un nicho de mercado muy específico que es la industria siderúrgica en el mundo. ¿eh? Uh -huh. Y con, con la gran suerte, la gran fortuna de que este empleo a mí me permite trabajar desde cualquier lugar en el que me encuentre y a su vez, en este empleo eh, me ha permitido también conocer muchísimas partes del mundo, eh, que es un privilegio que de pronto no todas las personas eh, pueden tener. Efectivamente. Por estos viajes, a mí me mandan exactamente donde ellos deseen, pero obviamente uno siempre saca su tiempo para para hacer la visitadita por los lugares eh, en la ciudad. ¿Cuál fue el motivo? O sea, entiendo que uno de los motivos por, por los cuales interesaste o empezaste a, a estudiar, ¿no? O a, a leer sobre el trading eh, fue justamente que puedes perfectamente no Comprisar tu trabajo con, con otra con otra actividad. O igual me equivoco. Sí. No ser así de pronto creo yo que sería difícil, Eric. ¿eh? Uh -huh. De no tener este espacio y esta flexibilidad en mi empleo, creería yo que sería supremamente difícil poder compaginarlos ambos. Eh, el trading es algo que tú y yo lo sabemos y todas las personas ya deben saberlo también con seguridad. Es algo que demanda tiempo de tu parte o tu tiempo personal en el estudio y en crear una disciplina al respecto del trading. No una vez, sino constantemente en tu carrera como trader. No es algo que se aprende una vez y lo adoptas, sino que es algo que... Te estás adoptando a tu vida, permanentemente. Vale, entonces donde tú, teniendo un empleo, encuentras este, este tiempo, encuentras el, el, el, esa, esa margen para poder estudiar y para poder, para poder operar. Voy a contarte algo antes y, y es, es la anécdota de pronto, Eric, cómo conocí yo el trading, ¿ok? Sí. Eh, y es una historia que jamás voy a olvidar. Yo me acuerdo que estaba en un viaje, eh, bueno, estaba bastante lejos de casa en ese momento, eh, y por WhatsApp, por las historias de WhatsApp, vi la historia de, una, de un amigo eh, que conocí muchos años atrás en la universidad. Mm -hmm. eh, ella que le estaba posteando estos típicos screenshots con los resultados y con las operaciones y todo este tipo de cosas. Y me interesa un poco porque él y yo ya habíamos jugado al trading en la universidad eh, un semestre en, una, en un laboratorio que nos hacían en la universidad. Eh, y me llamó la atención noté que le estaba como retomando el tema, no pensé que lo estaba llevando a un nivel diferente. Le escribí y le dije, ¿qué carajo estás haciendo? Y me dijo, estoy haciendo esto, cuando estés acá en casa te lo muestro. Unas semanas después eh, regresé a casa, nuevamente lo contacté, me reuní con él. Eh, me presentó, y voy a ser muy exacto en lo que te voy a decir, me presentó eh, la academia de Live Así conocí yo el trading. No <risa> El primer momento que él habló de esto, supe que no me interesaba en lo absoluto el tema de, de la red de mercadeo ni nada, este tipo de cosas. Más, si podía tener más información al respecto del trading, iba a cogerlo inmediatamente. Y desde ese mismo momento ya sabía que iba a comenzarlo. ¿eh? Eh, hice la inscripción, comencé a ver los cursos. Pero justo cuando comencé el primer, segundo curso, y debo decírtelo con, con mucho agrado, ellos tienen como un sistema de niveles o de módulos y de videos Dentro de esta... Es, es esa famosa academia que ha salido, ¿no? Que ha salido hace poco, como, como sí. dicen, bastante, bastante tristes. Así es. <risa> Estos videos me los devoré absolutamente todos el, el primer fin de semana. ¿eh? O sea, me, me metí de lleno inmediatamente, vi todo, todos los videos. De alguna manera me hizo un switch en la cabeza en el que dije definitivamente debo darle una, un vistazo a esto en detalle y estudiarlo más a fondo. Porque se pueden lograr cosas muy interesantes con esto. Y no estaba de, de ninguna manera equivocado, Eric. Como ya te lo he dicho antes, desde que conocí el trading, hace parte eh, inamovible de mi vida a diario. Eh. Uh -huh. Yo los días estoy en función de trading, al igual que estoy en función de mi empleo. Pero las lecturas las he enfocado en el trading. Mi educación profesional las he enfocado en el trading. Eh, mis amistades ahora, la gran mayoría son amistades que me ha dejado el trading. Qué curioso. Eh, los lugares en los que he estado. Así que ha sido una historia, historia bien bonita. Eso fue año Totalmente, completamente indiscutificado porque cuando yo abrí el blog de Armas de peques en 2015 y yo había mudado en 2014. O sea, que llevaba un año de, de abrir el blog de Armas Y ¿Sí? básicamente al día de hoy, la mayoría de las amistades y de la gente que conozco aquí en España, que es... Es, es una sociedad nueva en la que, al día de hoy voy muy poco a mi tierra realmente voy una, una semana cada año, cada dos años y la gran mayoría de las personas que conozco y con las que llevo amistad, al día de hoy eh, las conocí gracias a ArmagasX y gracias a los cursos a las formaciones, a, a la página ArmagasX entonces <ríe> me siento completamente identificado es eh, por que mencionaste que hiciste varias formaciones o sea que hiciste varios cursos ¿no? Um, antes de llegar a Armadoc. Comenta un poco uh, cuántos cursos hiciste en total y cómo cómo llegaste a, a Armadoc. Bueno, yo yo he hecho inicialmente lo primero que hice fue obviamente los cursos que, que ofrece esta plataforma, eh, pero también he hecho y exactamente he hecho tres cursos de los cuales estos tres eh, solamente el tuyo ha sido enfocado en, en Order Flow. Eh, ahora voy a contarte una anécdota muy importante respecto de tu otra, otra. <risa> que no, no te la he dicho, eh. pero um, hice, hice un, do, los dos cursos adicionales a los tres que he hecho, los hice ambos en Estados Unidos, eh, al, debo decirte lo que con las personas que los hice eh, y fueron bastante recientes, no son personas muy adeptas a que, a que públicamente se digan sus nombres y este tipo de cosas, hay gente que maneja de alguna manera la información como una, de una manera muy hermética, eh, Eventualmente, pues, podemos tener una conversación al respecto, pero más allá, he hecho exactamente tres cursos, más estos módulos que te dije en IML, pero yo soy una persona autodidacta y a mí me gusta leer muchísimo, me gusta leer muchísimo y todo lo que puedo leer en blogs, todo lo que puedo leer, obviamente, en tu, en tu página web que me ha servido en mucha consulta, eh, lo devoro a diario, eh. Todas mis lecturas se han enfocado totalmente en, en trading a partir de ese momento. Mm -hmm. Pero, ¿cuál, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste? ¿Por ¿Dónde conociste la V la para MacFX? Bueno, la, la conocí básicamente haciendo investigación. Yo sentía que en los cursos que estaba teniendo hasta ese momento, hacía falta algo, ¿eh? Eh, Yo quería, de alguna manera, conocer un poco más a profundidad el mercado, saber el porqué de los movimientos de una vela en específico, por ejemplo. Uh -huh. Y en conjunto con, con un gran amigo que tengo en este momento en Medellín, eh, su nombre pues lo conoces, es Isaac Ruiz. Uh -huh. eh, fuimos bastante curiosos en, en investigar un par de, de academias al respecto de, de Order Flow porque sabíamos y ya, ya teníamos la, la información de qué era Order Flow y era lo que creíamos, era lo, lo que necesitábamos para nuestra operativa diaria. Eh, entramos eh, a, tu, a tu página web, Recuerdo que te mandé un mensaje en ese momento solicitándote una llamada, como, como lo hice anteriormente. También lo hice así con una academia diferente, la, la cual pues me, me abstengo de decir el nombre. Es muy importante, Eric, el yo poder tener una empatía con la persona que habla del otro lado. Sentirme en confianza y que la otra persona se sienta en confianza conmigo. ¿eh? Y de las personas con las que hablé, tú eres una y la otra persona de la otra academia...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 Definitivamente, no hay nada como ir a una fuente fidedigna de información eh, y saber realmente los conceptos en detalle de cómo funcionan las cosas. Es muy importante en ¿Hace, hace, ¿Hace cuánto que, que terminaste ya la formación? En la formación... Yo fui de la formación que terminó en el mes de marzo, Eric. Exactamente. Marzo 2019. O sea, que estamos Marzo, bien, en 2019. agosto. O sea, que ya han pasado un par de, un par de meses. Cuéntame un poco sobre, sobre tu operativa. O sea, que... Eh, el order flow te ha ayudado a ver el mercado desde otro punto de vista, pero eh, si, eh, quiero que comentes un poco sobre, sobre, sobre, sobre tu operativa y sobre todo si, bueno, si estás satisfecho, si no estás satisfecho con los resultados. Cuéntame un poco sobre cómo, uh, si ha cambiado o no ha cambiado uh, tu operativa antes y después de hacer el curso. Y sobre todo okay. un poco, si estás uh, contento con los resultados que tienes al día de hoy o no. Por cierto, ¿operas en demo o real? Yo opero en real, yo, yo comencé a operar en real y fue una persona de pronto arriesgada porque comencé a operar en real casi desde los dos meses siguientes a, a en el que comencé a conocer de trading. Obviamente las pérdidas iniciales fueron desastrosas. Eh, no entré al trading con necesidad de, de ganar dinero, o arriesgando dinero de, de, del bienestar de mi familia ni nada por el estilo. Así que podía permitirme estas pérdidas, pero cuando vi que, que no estaba haciendo las cosas correctamente estos primeros dos meses, paré inmediatamente. Uh -huh. Debo decirte que estoy muy No solamente contento Sino muy satisfecho En cómo se desarrolla mi operativa Hoy después de haber tomado el curso Y te voy a dar dos, dos ejemplos claros eh, Cuando nosotros comenzamos a ver el mercado en los conoc Teniendo conocimientos básicos del mercado Ya sea de Forex, de Futuros Y nos enfocamos solamente en ver velas japonesas No tenemos esa lupa necesaria Para saber cómo se está desarrollando esta vela eh, realmente uh -huh. eh, a irme a los indicadores que en order flow conocemos como el volumen obviamente y como el delta si yo hoy te dijera que no soy capaz de operar sin un volumen y sin un indicador de delta en order flow eh, no te estoy mintiendo ¿eh? bueno yo, est es yo estoy igual yo estoy igual. igual yo estoy igual claro, <risa> por supuesto, cuando tú tienes una madurez en el trading Eric, Tú no, no puedes permitirte que el capital que has ganado en este momento con tu esfuerzo y estudio, se vaya simplemente a la borda por la necesidad de entrar en una operación que no está seguro que se va a dar. Confirmaciones ¿eh? hmm. necesarias adicionales de otras que aprendimos, obviamente con tu metodología, el volumen y el delta hacen, hacen es una piedra angular, ¿eh? son tres cosas muy específicas que, que siempre reviso en mi operativa. Eh, obviamente los niveles son muy importantes, eh, todo lo que aprendimos en Order Club al respecto de los, de los rastros de volumen que van dejando todos estos jugadores tiburones importantes eh, son una de las primeras cosas que veo en el día y la manera como opero es eh, me levanto temprano en la mañana solamente opero en Nueva York debo decírtelo de manera eh, muy seria solamente opero en Nueva York y solamente opero digamos una hora, máximo dos horas en la mañana eh, me levanto temprano, veo cómo está el mercado, veo, bueno, las indicaciones de los, de los niveles que buscamos en la operativa aprendida, más la que desarrollé con la que tenía yo antes. Es una conjunción entre ambas entre, en este momento. Y lo, la madurez que te da el trading, y esto de pronto lo habíamos hablado un poco antes, es que solamente entro a una operación si solo si se cumplen eh, los requisitos de mi operativa, ¿eh? Soy muy disciplinado en lo que necesito ver en la pantalla al respecto de entrar en una operación de trading. Si no la veo, no entro. Si se da aún donde se, no sé, se cumplieron estas reglas, pues ya vendrá otra. ¿eh? Pero soy muy disciplinado en ese tipo de cosas, la ¿Cuánto tiempo en, en total tardaste hasta llegar a los resultados positivos en tu operativa? ¿Cuántas horas al día te dedicas a operar al día eh, Demoré en tener resultados positivos o sea, en, en ganar más dinero de lo que había perdido inicialmente casi a los tres, tres meses eh, pero es algo es algo, Eric, que las personas siempre colocan un lapso de tiempo de no menos de un año para aprenderlo, yo estoy con esto de alguna manera y el desacuerdo mío es que el tiempo realmente en el trading no es lo que te hace exitoso o no más el empeño y el estudio y la disciplina que tengas contigo mismo en desarrollar tu contraseña, perdón, en desarrollar tu, um, tu operativa, es lo que te da este éxito definitivamente. Entonces, el mensaje para las personas que de pronto puedan ver este, este video es, amigo, no importa el tiempo que tengas en el trading, si eres una persona que quiere hacer realmente esto, hazlo seriamente eh, y por favor, empeñate en desarrollar tu propia estrategia. Básicamente. Hmm. Yo creo que, o sea, que tocamos muchos conceptos que yo creo que no encajan en la imagen habitual que ven las personas que quieren aprender en trading en, en YouTube o Internet. O sea, la, la una gran parte de los jugadores o de, de traders que dicen o uh, intentan proyectar el mensaje de éxito en el trading, ves no, con con caros. Con, eh, en piscina, eh, viajando, haciendo nada. Y realmente, de las personas que yo conozco que ganan dinero con el trading, muy poca gente realmente es de este perfil. La mayoría de la gente es gente trabajadora, gente que está muy motivada, que está muy disciplinada y que va a todos los dos días a secar la piedra, ¿no? <risa> <Y poco>. Totalmente de <risa> acuerdo con vos, El. Oh, yeah. el, el estereotipo del trader que... O sea, que tenemos las imágenes, o sea, que tenemos, el eje, delante de los ojos, tenemos una imagen muy equivocada, ¿no?, de lo que es el trading. Así es. Te decía, el estereotipo del trader exitoso, millonario, que sale en YouTube montando, eh, operando en, en, en un resort o una cosa así. Coño, yo te digo una cosa, yo no soy capaz de meterme en una piscina a operar. Yo, yo necesito mis tres, cuatro pantallas que tengo en este momento, y si estoy, hago, ¿eh? Yo, yo viajo constantemente y prefiero mejor parar, detenerme ahí, y cuando llegue nuevamente a casa o oficina, ahí se sí opero. Pero es un tema comercial, Eric. Las personas quieren vender constantemente una imagen del trading millonario exitoso en poco tiempo. La verdad es que toma muchísimo más trabajo que eso. Eh. Toma muchísimo trabajo. Toma muchas horas de estudio, muchas horas de lectura, muchas horas de auto, de, tú sabes, de introspección. Porque el trading realmente también necesita un mindset, necesita que tú cambies tu switch. Correcto. Eh, si tú entras al trading con necesidad de ganar dinero para pagar tu arriendo y para pagar una deuda, para pagar lo más seguro es que vas a perder tu dinero inmediatamente. Hay una frase muy buena que me gusta siempre mencionar que es ganar por eh, necesidad es perder por obligación. E inmediatamente. Sí. <risa> Y hay mucha gente que ve en el trading como un chaleco salvavidas, ¿no? O sea, que si estás endeudado, si no tienes un fuente de ingresos sólido y encima uh, quieres dedicarte completamente al trading o dejar mañana tu empleo, ¿no? Porque has visto esta imagen de una persona que tiene coches, que, que está, ¿no? Que, que vive en un... que viaja constantemente tal, eh, pues puede que tomes un camino equivocado, ¿no? Que realmente el trading no, no, no, no, no, no se trata de eso, no se trata de eso. Es curioso lo que, que lo menciones porque eh, en, mi, en mi época de trading, de trader consistente y, y rentable, yo te puedo decir que solamente he hecho dos retiros de mi cuenta de trading, ¿eh? uh -huh. En la vida solamente he hecho dos retiros y, y intento no hacerlo. Bueno, y te decía antes, he sido afortunado porque realmente el dinero que gano del trading no lo necesito para cubrir los gastos de, de mi familia en lo absoluto, ¿eh? Pero lo que, la idea que tengo del trading es algo muy diferente y el dinero que estoy haciendo en este momento en trading lo tengo para proyectos muchísimo más ambiciosos. ¿eh? ¿Podrías dar algún consejo a las personas que solo están empezando en el trading? Eh, pues podría darles muchos consejos. ¿eh? Bueno, solo limitémonos en, en solo Limitemos a un consejo. solo consejo y el... recuerda el momento en el que empezaste tu carrera del trading. No sé sea qué. ¿Cuál te... ¿Qué consejo te, te hubiera gustado eh, escuchar en ese momento? ¿Qué, es, ¿Qué consejo te evitaría, pues, te, te evitaría, te, te, te ayudaría a evitar muchos problemas y, y errores que al final cometiste, que es inevitable, ¿no? Que todo el mundo, que uh, me comete errores, es el aprendizaje es, es imposible sin, sin, sin, sin, Voy a decir dos cosas. Para los trilleros nuevos, eh, personas que están comenzando, personas que apenas llevan algunos pocos meses. El primero, más que un consejo, es eh, sean incluso disciplinados si están haciendo o están practicando su trading en cuenta demo. Eh, y esto lo digo porque una cuenta demo, a diferencia de lo que las personas piensan, Eric, definitivamente desarrolla la disciplina que tú necesitas para cuando vayas a operar en real. Pero solamente lo va a desarrollar si los pasos que estás siguiendo en tu cuenta demo, los vas a seguir en tu cuenta real. Me explico. Si tú entras al mercado solamente buscando 10 pips, entonces, y, y colocando un stop loss a 10 o un take, un take profit a 20 o 10, sé juicio en que aún cuando estés en demo y aún cuando la operación pueda desarrollarse un poco más, inicialmente, las tus 10 pips y comienza los primeros meses así. Ve por los 10 pips, ve por tus 10 niveles, ve por tus 10 ticks, pero sé juicioso en crear una disciplina de cerrar siempre tu operación de esta manera y entrar siempre bajo los pasos que estableciste. Y amigo que estás en el trading, te aseguro que cuando estés en cuenta real, eh, tu operación va a ser casi automática. Entras, vas por tu ganancia, cierras y va a ser fácil para ti cerrar tus gráficas por el día de hoy porque ya tuviste las ganancias que necesitabas. Entonces es todo decanta en disciplina, Eric, básicamente. La parte técnica se desarrolla en la etapa de, de operar con una cuenta demo, ¿no? Y luego, cuando hacemos el, el paso, empezamos con una cuenta real, pues ya desarrollamos y aprendemos los hábitos necesarios, los hábitos de un trader que opera con una cuenta real y estos son los hábitos más de psicología, de, ¿no? de, de cómo manejar tus inversiones, sobre todo, esto está demostrado, los seres humanos somos especialmente malos tomando decisiones bajo presión psicológica, ¿no? Entonces, yes. Eh, sí, sí. El, salto, el salto de una cuenta de amor real eh, suele doler o suele estar tanto por este, por este motivo, ¿no? Que cuando ganas, Ay, todo está perfecto. Pero cuando empiezas ya a entrar en una, en una dinámica negativa, pues ya se complica un poco, ¿no? Eh, eh, hay que manera. Solamente para terminar, el segundo punto que quería mencionarles a ellos es nunca dejen de lado la lectura y nunca dejen de lado el estudio constante. Lo que aprendiste hoy no va a ser suficiente nunca para, manten, para mantener tu cuenta viva en el trading. ¿eh? Siempre tienes que constantemente estudiar, constantemente. Es, es solamente lo, los dos puntos que quería mencionarles a todos los amigos nuevos que quieren comenzar en el tema del trading, definitivamente. Hmm. Cuando empecé el vídeo, te presenté eh, como alumno de armas X. Y la última pregunta va a ser, si tú recomendarías hacer eh, nuestra formación y en tal caso... Definitivamente, eh, que por favor, se inscribir en, en uno de los cursos de, de Armada FX. Y no te voy a decir un montón de cosas eh, para vender tu curso ni nada, sino que en mi operativo, amigos, en mi día a día, desde el primer momento que se acabó la primera clase Armada FX y apliqué el primer concepto del módulo, eh, comencé a ver una diferencia en mi operativa y en mi trading. Así que, definitivamente, los invito a todos a que si están considerando. Eh, matricularse en uno de los cursos de Eric y de Claudio, por favor no lo piensen más porque eh, no es una pérdida de tiempo ni de dinero definitivamente tómenlo como una inversión a largo plazo porque le va a servir, muchísimo Muy bien, muy bien Roberto muchísimas gracias por, por la entrevista por, por, esas, por esas palabras y no sé si quieres decir algo más no, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Eh. Me cogiste pues con las llamadas y con el trabajo, pero bueno, siempre los amigos, para los amigos hay un tiempo para todo. Eh. Te agradezco, de verdad, te agradezco muchísimo. El consejo para los amigos simplemente es, amigos, nuevamente, si quieren que el trading sea parte de su vida, si, el cre si creen que el trading eh, puede lograr algo en sus vidas, solamente dedíquense a estudiarlo, dedíquense a desarrollar su disciplina, su mindset, y les aseguro que menos de lo que canta un gallo, van a poder ser traders exitosos. Nuevamente, no es mágico, necesita muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, pero creo que estamos en una vida que es dura e incluso para vivir necesitamos de esta misma disciplina. ¿eh? Así que apliquen el trading y van a ser eh, personas con toda seguridad eh, rentables eventualmente. Para terminar la entrevista, ya que estamos hablando de la injusticia de la vida, me acabo de acordar de una frase de Bill hates que es muy, muy, muy buena. No sé bueno. si me, me, me vas a corregir si lo digo mal en inglés porque la, la, la sé en inglés. Eh, the life is unfair. Get used. O oh, get used to it. Oh, la, vida, la, vida, la vida es... <risa> triste, ¿no? Vete, vete, vete, vete acostumbrate. acostúmbrate, acostúmbrate. Acostúmbrate, acostúmbrate. Exactly. Get used to it es simplemente acostúmbrate. Es, hombre, sabemos que no tenemos todas las cosas. Algunos eh, cuentan con mucha más suerte que otros. Pero es dura, tienes que vivirla, acostúmbrate a vivirla y a lucharla. Es básicamente eso. Yo, al respecto del éxito, tengo eh, algo muy, muy grabado en mi mente, y no solamente en mi mente, sino en mi brazo también. Ah, mi mira, es, éxito, ¡Hala, qué bueno! no lo digo es tuyo, es sencillo, es el éxito está allá afuera, eh, pero no va a venir aquí, a donde tú estás. Sal y búscalo, no va a venir así. Tal y búscalo, ¿eh? así tal. es. Eso del tatuaje, es una sorpresa. <risa> éxito, tómalo, es tuyo. Muy bien. Coge algo parecido. Yo creo que tú te has visto la película que se llama Troya, que es con. Sí, sí, sí. sí. sí. Claro. Y cuando ellos están llegando a la playa, eh, este man da un, da un lindo discurso de esfuerzo, de éxito. Pero el malo que dice realmente es: immortality, take it, it's yours. Decía, inmortalidad, toma la estufa. Yo le cambié inmortalidad por éxito porque me parece que va más a, a mi vida en este momento. Mm. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Sí, no, es. Esto lo del tatuaje es un detalle. es un detalle. Este es tatuaje, estoy todo rayado, pero bueno. Sí, sí, sí. sí. Bueno. bueno, Roberto, nada, otra vez más. Agradezco tu tiempo bueno, bueno. y hablamos, estamos en contacto. Gran abrazo para ti, amigo. Y nada, estás, rato. antes de terminar, cordialmente invitado a Medellín invitado a mi casa cuando lo desees. Eh, mi casa es tu casa, ¿ok? Aceptado. <ríe> te. Oye, tenemos que coordinarlo pronto, porque... Sí, sí, totalmente. Que bueno, pues nada. Entonces, nos vemos. muy bien, amigo, que tengas buena tarde. Bye, bye. Bueno, acabo de revisar la entrevista entera y, no sé, a mí me ha parecido una, una entrevista bastante... Uh, bastante interesante desde el punto de vista de que tiene varios mensajes o ideas claves que yo creo que uh, son importantes para cualquier trader, sea una persona que solo está empezando o una persona que uh, ya tiene resultados consistentes. Uh, desde el primer momento cuando Roberto entró en la formación de Armag FX tuvimos bastante, bastante feeling con él y seguimos en contacto constante con él. Y uh, uh, como puedes ver, uh, para él no fue nada fácil uh, de buscar tiempo uh, que él uh, dedicaba para formarse. No tampoco uh, le resultó fácil llegar a tener esos resultados consistentes que él tiene el día de hoy, uh, pero como puedes ver, con dedicación y mucha disciplina uh, se puede lograr. Para ir cerrando el vídeo, uh, quería comentarte que... En nuestro canal de YouTube tenemos un montón de contenidos gratuitos, es una pregunta que me hacen frecuentemente Eric, ¿cómo puedo uh, formarme en el trading? ¿Cómo, poder, ¿Cómo puedo aprender a operar el order flow de manera gratuita? En nuestro canal de YouTube tenemos más de 120 vídeos gratuitos, te voy a dejar por aquí uh, un playlist en el, con el que puedes eh, empezar a formarte con la operativa en el order flow, si así lo deseas. Eh, pero si vas a la sección de, la, de las listas de reproducción verás que hay muchísimo contenido, uh, tanto en el canal de vídeo, luego si quieres también puedes acceder a nuestro blog uh, armagraphics.com. Uh, todos los contenidos que compartimos tanto en el canal como en el blog son contenidos totalmente gratuitos con los que puedes ya empezar a hacer primeros pasos en tu formación del trading y tu camino hacia la consistencia. Si quieres ir en serio por tu formación y quieres que nosotros y yo personalmente te expliquemos uh, todos los detalles de nuestra operativa uh, a través de la plataforma Atas con el order flow, uh, con los vídeos pregrabados, uh, con sesiones de, uh, de trading en vivo, con seguimiento de, de las tareas prácticas, uh, con uh, el contacto directo con tu profesor, uh, te recomiendo hacer el clic en el en el enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo pues para, para que conozcas más detalles acerca de la formación que te estoy comentando y en, en el caso de que quieres hacerla la próxima convocatoria empieza en un par de semanas, en septiembre eh, te recomiendo que reserves una breve charla conmigo a través de otro enlace que también te voy a dejar en la descripción eh, si reservas esta cita esta semana yo personalmente uh, atenderé, te atenderé para responder tus dudas y, y preguntas acerca de, de la formación. Y nada más. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Si esta entrevista y este vídeo te ha gustado, dale like y nos vemos en uno de los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Chao!